Bien, pues este es el tablón de Classroom para el caso de Física 1, que sería lo mismo para cualquier curso. Y si me voy a Trabajo de clase, eh, pues ahí me aparecen las diferentes actividades. Lo importante de Classroom es distinguir entre esta carpeta que tenemos en la parte de aquí, la cual si uno ingresa los documentos vía Classroom entonces se pierden los derechos para modificarlo, para eh, solamente los profesores pueden revisarlo para la calificación y esto es con la intención de que los alumnos no modifiquen sus tareas después de haberlo entregado. Sin embargo en este curso yo trato de hacerlo de manera colaborativa y es importante que entre todos eh, participemos por lo tanto hice este apartado que dice Drive Carpetas en este caso eh, en la parte de abajo aparece eh, la carpeta de, de, de Drive si le doy aquí dar, ma, ver material pues se pueden hacer comentarios pero lo importante es que al darle clic dentro de la carpeta aparecen todos los eh, estas son por ejemplo tres bitácoras que ya tienen sus compañeros el reporte del experimento ya están aquí estas preguntas deberían por ejemplo en este caso las preguntas deben ir dentro de la bitácora o eh, dentro de también del apartado y entonces, ¿cómo lo hacemos para subir documentos? Hay dos formas. Uno es crear directamente aquí dentro de la carpeta el documento de GDOC. Le ponemos documento de Google y ya sea un documento en blanco una plantilla. Aquí le pongo crear y compartir. Compartir ya lo está compartiendo automáticamente. Entonces, aquí ya puedo ir escribiendo el reporte que yo quiero. Eh, otra forma es de que si yo lo abro dentro de otra carpeta de, de Drive, eh, le puedo dar también la opción de compartir. Ahorita me pidió que le pusiera nombre, automáticamente le puso el nombre. Si le doy aquí, si se fijan aquí están las personas con las que están eh, compartiéndose el documento, pero lo más importante es de aquí cualquier usuario que tenga el, do, el vínculo, el vínculo que voy a copiar acá puede ser editor puede ser lector o comentarista eh, ahorita lo tenemos por default como editor, esperando que todos respeten eh, los documentos de sus compañeros, por favor si no son sus propios documentos, no borren no editen otro documento lo que pueden hacer es eh, comentarlo. ¿no? ¿Cómo se hace un comentario, por ejemplo? Pues simplemente para hacer un comentario, señalo la región que quiero comentar y, por ejemplo, aquí le digo comentar y en la parte derecha aparece que quieres comentar. Pues le voy a decir, este es un comentario y, el, y todos mis comentarios van a pasar a la, a la derecha se va a llevar automáticamente un correo a la persona que hizo el documento, en este caso yo me va a llegar un, un, un correo avisando de que alguien hizo un comentario y así, entonces si estos fueran los reportes de la práctica del experimento y este por ejemplo eh, el, el método entonces yo lo puedo seleccionar en la parte del método y también hacer comentarios comentario. a eso nos estamos refiriendo a hacer comentarios muy bien. Y si se fijan, entonces el archivo se llama srbj. Yo al ver estos archivos, porque lo creé dentro de la carpeta que, que es del curso, en este caso física 1, se llama justo aquí eh, el archivo srbg. Eh, ¿Qué sucede si eh, me voy entonces por ejemplo aquí los compañeros que pusieron eh, la carpeta está la liga si yo le doy el acceso eh, si yo le doy clic dice que necesito el acceso y eso sucede porque no está dentro de la carpeta lo que tienen que hacer este voy a escribir aquí a, a la compañera de favor sube tu trabajo este correo les va, le va a llegar a, a la persona aquí pueden hacer comentarios pero bueno entonces lo que quiero es irme a través a Classroom y cuando ustedes ya tengan listo su eh, bitácora aquí está la sección de bitácora aquí lean las anotaciones que les estoy haciendo y hay un detalle, del lado derecho dice añadir o crear, eso no lo, no, lo van, no lo van a seleccionar porque si lo agregan aquí, entonces su bitácora ya no los va a permitir este, modificarla y ya no van a poder estar agregando todas las demás tareas. Simplemente cuando ya tengan su bitácora lista, este, por ejemplo, aquí ya los compañeros ya, ya tienen su bitácora arriba, si le doy en clic en cualquiera de estos, me debe mandar la bitácora personal y está solicitando un permiso de edición. Voy a comprobar si me permite hacer un comentario y no, al seleccionar no me permite. Entonces quiere decir que esta no tiene aún los permisos para eh, hacer comentarios hay que revisar, está simplemente que cualquier lector que tenga este vínculo será lector, ¿no? y aquí le podemos poner solicitar uso compartido, cuando hayan creado su bitácora dentro de la carpeta de drive entonces lo único que tienen que decir es marcar como contemplado, eh, completado al 100% y queda este, no se adjuntó ningún trabajo, lo cual está súper bien y ya quedó entregada. Entonces nosotros como profesores podemos ya revisarla y irles eh, apuntando las calificaciones. Cuando, si no entregan la tarea, entonces quiere decir que no la han entregado y eso les va a estar quitando puntos. Eh, al final esos puntos les pueden eh, este, disminuir su, su, su trabajo. Entonces siempre tengan en cuenta de entregar los poner el, el botón azul para entregar. Y como este, como vieron, pues en esta bitácora se van a poner todas las tareas que les vaya dejando en el laboratorio. Van a poner también ahí las lecturas que van a ir haciendo quincenalmente. Y. Eh, se les invita a, la, a todos que entren a las bitácoras de otras personas y vayan revisando qué lecturas han hecho, qué les parece interesante, incluso hacer una aportación o intercambio de ideas de lo que van leyendo sus otros compañeros. Eso será muy enriquecedor para todos.